Bueno, pues ya, ya estamos una vez más en vivo y a todo color disfrutando de estas bellas imágenes que Así es. estamos poniendo aquí. Preciosas en pantalla. imágenes. Miren, no, eh, qué lindo pajarito hay. Admirando las las bellezas lo que el Señor hace es maravilloso de veras. Ver a los pajaritos y a las mariposas, los ríos, las montañas, los árboles Fíjate, todo fue... lo que Dios creó. Perfecto. Todo, todo lo Hasta que Dios creó. Hasta tú y yo somos creación de Dios. Pues sí, claro. Y, y también ellos. El tú también eres una creación así de Dios. Así es, así es. Por eso bueno, tenemos que obedecer a nuestro Creador. Amén. Amén, Nada amén, más por amén, Así es. Porque todos somos criaturas creadas por Dios. Pero. Así es. A veces somos tan rebeldes. Ajá. Uh -huh. Que no podemos aceptarle, no podemos recibirle. Nada más porque yo tengo mi religión. Sí, no, no, no, es que... Cuando debemos de tener al Dios grande, al Dios fuerte, al Dios todopoderoso. Amén, amén, así es. Ay, porque la, es. La, la, la religión nos salva. El único que salva es, el señor. es Dios a través de su Hijo. Hay madre. que conocerle a, a través de su palabra, lo que Él nos dice, lo que nos habla. Así es. Entonces estamos en un momento de reflexión, hoy día 9. Así es. Un eh, momento de reflexión. Queremos una vez más entrar en un tiempo de reflexión. Vamos a estar viendo aquí algunos pasajes de las grandes escrituras para poder pues reflexionar y, y dejar que, que Dios... O, en, en alguna forma, en alguna manera, pues, eh, nos dé de su sabiduría, que Él nos dé de su gracia, amén. para poder compartir con ustedes. El discernimiento de todo amén, así es. Porque qué, qué interesante es el poder estar en el Señor. En el Señor, amén, forma, amén, así de, es. De esa manera. Alabamos y glorificamos su santo nombre y dándole gracias por por un día más que él nos nos, nos presta uh -huh. eh, y, y, y poder hacer siempre eh, el espacio para compartir un mensaje, una reflexión y que usted también reflexione en su vida lo que está haciendo, lo que está pasando y lo que no está haciendo, por eso son, son tiempos de reflexión. Así es, entonces, y, y eso es lo, lo importante lo importante, que dejemos que Dios bendiga nuestras vidas por escuchar su palabra. Amén. Mira, nosotros estamos bien conscientes. Tú que nos ves en la grabación o ahorita Así en vivo. Es. Nosotros estamos bien conscientes de cuando se habla de la palabra de Dios. Uh -huh. Como que no, no, no puede entrar... A nuestra mente y a nuestro corazón. Uh -huh. Y ponemos un, un, un, una muralla china frente a nosotros. Con la excusa, yo tengo mi religión. Uh -huh. Uh -huh. Pero el problema no es tu religión. Sino tu falta de relación con el Creador. Porque ahí está el secreto. Así es, así es también. Ahí está el secreto. Y, y, y esto, ojalá que todo el mundo lo pudiéramos entender y saber, de, de que no importa a qué congregación vas, en qué templo, en, eh, incluso hasta, voy a llamar, hasta con cualquier dominación que, que, que sea, siempre y cuando te prediquen con ese libro la Biblia. Amén, así es. Porque donde no la usan, pues no sé qué de qué te predican. Pues sí, sí realmente este, pues sí usan, o sea, lo que hemos estado diciendo, pues el, el, el teléfono o no, la No, no, no, pero independientemente ah, de eso, oh, independientemente oh, sí, de, sí, de sí. eso, sí. Porque si no te están predicando de la palabra de Dios, de qué te están predicando. Exacto. En cuanto a, a, a lo que mencionaste del teléfono o la tableta, bueno, aunque aquí tengamos la Biblia en el teléfono, uh -huh. aunque aquí lo tengamos, o en la tableta, es más difícil decir, mira, aquí la Biblia dice, no, no es una Biblia, es una tableta. <risa> pues sí. Ese es el teléfono. Pueden ser muy bonitos Pueden ser modernos Pueden ser eh, de los viejitos eh, Pueden ser como, como cualquiera de, de estos Que tengo aquí de muestra De los antiguos de los antiguitos. Pero no, no, no es la cuestión del teléfono Sino De dónde se saca Lo que se está hablando y diciendo Si es de aquí de la palabra pues entonces escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Sí, amén. Amén, amén, amén. Y vamos así a empezar es. a reflexionar con la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Hebreos. Capítulo. Vamos a leer en el capítulo 4. Y vamos a compartir con ustedes unos cuantos versículos nada más. Para poder hacer esta reflexión. Así es. Pero así a, es. antes de empezar a, a leer la, la palabra. Queremos recordar algo de lo que ya hemos estado diciendo en días pasados. Uh -huh. ¿Cuánta gente que tú conoces ha fallecido? Ahora con lo del COVID, casi no hay nadie que no conozca a alguien que haya tenido un problema ya con el COVID. Uh -huh. O que enfermó y ya salió bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Como el hermano Cacho allá en sí. el uh -huh. Me le pegó y cuando estábamos saludándolo por teléfono me dice, hermano ¿qué vas? ¿estás hablando con un resucitado? Sí, sí, amén, así es. Porque se las vio, dice, como dicen por, vulgarmente, por se las vio negras. Por poquito, dijo, de veras. Estuve muy grave. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que que hay gente que la han librado Sí pero Miles y millones No la han librado No, no la han librado No la han librado Entonces, ¿qué, qué, qué importante es Mi amado, mi amada Poder Entrar en ese reposo Si es nuestro tiempo Estar en ese reposo Pero del Señor En el Señor porque los que mueren sin el Señor, sin haber aceptado, sin haberle recibido, no van a, no van a ser en, en, en el reposo, por lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Uh -huh. sí, Va qué? a ser un vas? infierno allá. Un lago de fuego, esperándonos, uh -huh. o esperando, a, a, a no nosotros, <risa> esperando. A los que nunca le han recibido que nuestro, y nunca le han aceptado al Nuestro nombre día. se ha inscrito en el libro de la vida. Si no, pues no. Exacto. No pasa. Eh, si no pasa, no pasa. No pasa. Y es ahorita cuando tenemos que re reflexionar. Entonces iba, iba a hacer este comentario. Ahora estamos bien conscientes de que todas las personas que andan en, en las páginas sociales andan como los pajaritos, andan navegando, andan nada más brincan para acá y brincan para allá, uh -huh. pero no no no se detienen a escuchar, sobre todo, palabras de Dios. Amén, amén, así es. Hay mucha inquietud. Sí, y yo sí. te lo digo por, por esto, porque nos damos cuenta cuando alguien entra y sale. Sí. Si entra y sale, quiere decir que no le estaba interesando lo que estábamos aquí comentando. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque sí entró, pero no se quedó. Entró y no se quedó. Iba de paso. ¿Sí? Como pajarito que huele que de un árbol a otro árbol. Iba de paso eh, nada más. Pero nada más. Andan perdiendo el tiempo. Sí, por, sí. Por eso sí. andan ahí navegando, porque andan perdiendo el tiempo. Y, y mi amado, la reflexión del día de hoy... Es que no perdamos el tiempo. Sí, el tiempo, el tiempo es valioso, es muy importante porque ya, ya, ya lo que no hicimos ayer ya, ya no se pudo hacer. A, así es. En, entonces, entonces, el vale, hoy, el hoy es muy el, importante. En el verso 8 de este capítulo 4, dice? nos dice así: eh, porque si Josué les hubiera dado el reposo, dice, no hablaría después de otro día. Ajá. Eh, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios queda un reposo para el pueblo de Dios ¿cuál es el reposo de Dios? estar en el, en el Señor sí, es. para que como dice ahí romanos, sea pues que vivamos o que muramos, que, pero que seamos, que seamos del, Señor. del Señor amén, amén. No, no, no sé si me estoy explicando contigo que estás eh, viendo ahorita en el, el video, el, a la hora que sea, porque como quedan grabados, sí, sí, pueden estarnos viendo en la noche, en la madrugada, pero más tarde. Uh -huh. A la hora de la comida, a la hora de la cena, eh, en, en fin. En el tiempo que, que tengan, ¿verdad? Entonces a la hora que tú lo estés viendo, déjame decirte que el mensaje sigue siendo el mismo. Porque lo grabamos en vivo. Sí. Como ahorita que estamos en este instante en, en vivo, pero también lo dejamos grabado para cuando tú lo veas, lo puedas observar como si estuvieras viéndolo Así en es. vivo. Exacto. ¿Verdad? Y aquí me dice en, en la pantalla que estamos en vivo. Uh -huh. Amén. Okay. Amén. Entonces dicen, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ojo, ¿para quién es? Para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. ¿Y qué pasa con el que no es el pueblo de Dios? Pues lo que dice Apocalipsis. Uh -huh. Están sí. ahí en espera. ¿Cómo se dice en inglés? Stand by. <ríe> ahí están en espera. Y van a ser abiertos los libros. Y van a ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos tú y yo en vida. Sí, en vida, sí. en lo que, vida. Lo que hermano. tú hiciste, lo que yo hice, lo que ella hizo y lo que hizo cualquiera. En vida, hermano. En vida, vida, queda registrado en los libros que tiene el Señor en su lugar donde él tiene para juzgar a vivos y a muertos. Uh -huh. Así es, amén. Es tremendo, ¿verdad? Sí, Qué sí. Es tremendo. Sí. Y sigue siendo ahora el verso 10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo. También ha reposado De sus obras Como Ajá. Dios de las uh, suyas Ok, fíjese muy bien uh -huh. Ojo, ojo Mucho oído Porque el que ha entrado En uh, su sí. reposo También ha reposado de sus, obras, de sus obras De lo que hizo Quiere decir que esa persona ya falleció uh -huh. Sí Físicamente ya falleció entonces, ¿cuánta gente Ha fallecido Hasta el día de hoy Hasta este minuto Así es, así es Aquí en mi reloj Marcan ya las 2 de la tarde No sé a quién va a estar tú viendo Pero ahorita, ahorita En este instante, en este momento Aquí en ese relojito que tengo aquí Que es de, de Eso que parecen de juguete Pero no es <risa> eh, Todo mundo, todo mundo, un día vamos a dar cuentas al Señor. Sí, amén. Porque es cuando se agarran esos libros y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, quiere decir que no le conoció, no le recibió y no obtuvo su salvación. Uh -huh así ¿Con? es, así es. Entonces dice que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Entonces imagínate mi amada, imagínate tú mi amado, tú que ya estás viendo ahorita ya quizás en la repetición. La importancia de que tú importante. y yo o nosotros estemos bien conscientes, que reflexionemos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Nuestra vida. Ahorita, ahorita que la tenemos. Sí, sí, pues. Ahorita sí, sí. que estamos aquí, invitos. Es estamos en aquí. En vida. Que, que, en vida. Que, que estamos aquí. En que vida. nos podemos tocar, que nos podemos ver y, y, sí. y nos podemos abrazar y, sí, nos podemos y, y, y todo lo demás. Bien. Uh -huh. Ok. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? El día de hoy. Antes de entrar en el reposo. Sí, Porque ese día no va a pasar, vas a poder hacer obra. ¿Por qué? Porque aquí lo dicen. También han reposado de, su, de sus obras. Uh -huh. Como Dios de las suyas. Como Dios de las suyas. O sea, hay un momento en que ya Dios ya no puede hacer nada. Uh -huh. Si no le aceptas en el momento correcto y adecuado, de que oíste que había salvación en, en, en Cristo Jesús, y no le aceptas, no le recibiste. Tú le rechazaste. Así es, así es, correcto. No culpes a Dios, tú le rechazaste. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no creíste la palabra. Por eso es bien importante que siempre les prediquemos con la palabra de Dios en la mano. Exacto. Y si tú eres un siervo de Dios, predícales con la Biblia, por favor. Amén, amén. No uses el teléfono, no uses así la tableta. Es. Tú tu mensaje usando el teléfono, la, la, la tableta, lo que tú tengas, la computadora. Pero a la hora de la predicación. Palabra viva y, y eficaz. Como dice, papelito habla. Amén, así es. Como cuando hace un contrato, ¿verdad? papelito habla. Uh -huh. Así es. Deja que la Biblia, mira. Y te voy a decir una de las razones por las cuales... Estamos hablando de que la Biblia Tiene que ser puesta en nuestras manos Para que podamos predicarla Porque por hacerla A nuestros idiomas Muchos perdieron la vida Muchos perdieron la vida Muchos este, misioneros Y No, no, no Qué barbaridad eh, eh, O sea Cuando, cuando se desconoce toda, toda la trayectoria Que hubo para poder tener uh -huh. Este, en nuestras manos la, la palabra este, no se valora. Exacto. No, no, no, no se valora porque se desconoce. ¿Y, ¿Y sabes por qué los estaban eh, pues, que, encarcelando y los, los estaban quemando eh, a los que estaban queriendo escribir eh, la Biblia porque estaban en desacuerdo, salidos de la iglesia católica? ¿eh? Porque de, de allá viene sí, ya esta la, situación, de allá la, viene, la ahí está la historia, no, no, no estamos diciendo mentiras. Uh -huh. eh, pero ¿cuántos perdieron la vida por tratar nada más de traducir del griego y, y del hebreo, sí. e incluso del latín, al idioma del uso tradicional de cada sí. quien? Al, al, al inglés, al español, al X Murieron muchos Muchos murieron quemados Encarcelados Es, es increíble la cantidad tan fuerte que hubo De crímenes de parte de la iglesia Porque ellos no querían que la gente se diera cuenta Que al... De, Encontrar a que la Biblia dice lo contrario de lo que ellos decían uh -huh, uh -huh. porque Porque se manejaba mucho el dinero Sí, sí, sí como Había una riqueza Tremenda oh, Me recuerdo uno de, de los videos que vimos De, uh -huh. de, de, de, de esos películas del testimonio De, de, de, de estos hermanos que, que, que dieron su vida pues sí, Martín Lutero fue uno de ellos, John Hoss. Eh, y este sí, eh, Spurgeon, Hus, Spurgeon. Eh, Fueron personas que se prepararon, se educaron, estudiaron, pero ellos no podían estar de acuerdo. ¿Cómo utilizaban la religión, como se dice vulgarmente por acá, uh -huh. en, en estas tierras, para... Extorsionar, para robar, para sí, adulterar la, la palabra, poniendo un montón de, de, de, de, de pues mentiras. ¿no? O sea, y la gente se, se creía y pues lo que sí. ellos decían, eso era lo que ellos creían que que estaba bien, ¿verdad? Exacto. Entonces, es, es increíble, así, increíble, increíble, cómo estos hombres prefirieron mejor, porque les decían que, que se arrepintiera. De, de sus escritos, que, que, que dijera que, que, que, que estaba renunciando a sí, eso porque que no, que, que no. estaba mal, no, no, no, prefiero la hoguera, sí, sí, porque eh, ellos eh, decían que, pues, o sea, que, que, había, que él era el dios y que había muchos dioses, pero, pero que no, o sea, lo, lo que ellos decían no, no, no tenía valor, entonces, como no tenía valor, pues. ¿Los, los, uh, los que amaban? No, no, ¿Por qué? No, no. Porque estaban dando a la luz la verdadera enseñanza de Dios a través de su palabra. Por eso papelito habla. Siervos de Dios, no usen Así la tableta, no usen el teléfono para predicar. Uh -huh. Denle la palabra. Ya que hubo muchas muertes. Amén. Porque no los dejaban traducir no, no y cuando prediques predica la verdad no te vayas por la fama, no te vayas por las simpatías, no te vayas por por no, por las ofrendas, por los diezmos vete por el crecimiento espiritual de cada miembro de la congregación y que cada persona que viene al conocimiento de Dios que crezcan que sean ricos espiritualmente. Amén, que es. sean millonarios espiritualmente. Amén. amén. Y claro, y si tienen finanzas, pues denle la honra la gloria a, a Dios. Sí, pues y den es. sus ofrendas, y den su de, apoyo en la obra de Dios. Pueden ser de ayuda. Uh -huh. Pero háganlo de la manera correcta y de la manera sí, decente. Amén. Dios no se encuentra de que tú ganes dinero. Porque también hay organizaciones que que quieren que, que toda la gente sea bien pobre. Hay personajes políticos que quieren que el pueblo también sea bien pobre. Ignorante, aparte. Que si tienes un par de zapatos, ¿para qué quieres otros? Si ya tienes una camisa, ¿para qué quieres otra? la ignorancia. Ellos sí, sí, le... se, ellos sí, sí, sí, sí se cambian. Ellos sí cambian de zapatos. Ellos sí. Pero. pero y no, no nada más de camisas, sino de trajes. Trajes pero no quieren que la gente los lo pueda tener. ¿Por qué? Porque quieren tener el pie o la bota sobre sus pescuezos y que no se muevan. Uh -huh. Sí. No más Son lo... palabras de, como de un dictador no, que, no. que no quiere que nadie progrese. No más lo que ellos digan. Uh -huh. Mi amado, mi amada, es increíble cuánta ignorancia el, hay dentro de sus el pueblos. El tiempo de despertar. Y cuando digo de nuestros pueblos Estoy hablando de todos los pueblos del mundo Sí De todos los pueblos así del es, mundo Así es Los países que han progresado Son porque sus políticos Han apoyado Al desarrollo De los pueblos Amén Que no son los muchos Ahora, los gobiernos en todo el mundo tienen el dinero por los impuestos que se cobran a la gente. Porque los impuestos se han cobrado de toda la vida. Así es. Desde que se inventó el dinero, ha habido eh, siempre impuestos. Y no son dádivas, son impuestos. Se los imponen a la gente. Entonces. Así es. No importa que tú seas rico. Que, que tú puedas ser millonario. Da tus ofrendas. Da tus pagos. Da, da, da, paga tus impuestos. Ha, haz lo que tengas que hacer. Pero también participa en la obra de Dios. Si tú tienes la capacidad que Dios te da. Para superarte. Ayuda a otros. A que te den Así, no no, así no, no más como si tú eres el único que tiene que, que progresar. No, no. Ayuda a otros. Ayuda. Extiende tu mano. Y vamos a continuar. Si es verso. el 10. Perdón, el verso el, 11. El, uh -huh. el verso 11. Dice: Así como también sabéis. No, no, no. Ahí en el 4.11. Perdón, estaba en otra. ¿Te, te cambiaste de Sí, sí, sí. sí. <ríe> El sí. 411. Nos dice así: Dice, y que procuréis tener tranquilidad. Y no, no, no, no. no, no, no, no. ¿Ebreos? No, no, no, no. ¿Dónde estás? Le moví la, la, la hoja. Sí. Hebreos. Ustedes acá No, es, es para allá. Hebreos. Bueno, Disculpen, oh, es que le, le, le moví, sí. sí. Aquí, aquí estamos. 4.11. Okay. El 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí está. Estamos de, de, de, que digamos que en ese ejemplo de desobediencia. Ajá. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiso entender. Lo que se le estaba enseñando sí. y diciendo en el momento que era preciso. Exacto. La gente, por lo general, somos así. Sí. No nos gusta la disciplina. ¿Verdad? Pues, uh -huh. pues yo sé. Bueno, hay gente rebelde porque, pues, no. No, yo, yo me recuerdo que cuando estaba más, más chavalito, uh -huh. pues no, no me gustaba que, que me impusiera nada. ¿Pues? ¿Había cinto? Pues sí, pues, sí había cinto, pero, pero, pero la, la, la, la obediencia no, no, no estaba al 100% conmigo. Uh -huh. estaba, tendía más a, a la desobediencia. A la desobediencia. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Eso precisamente, mi amado Que como seres humanos Así es. Somos más a la desobediencia Que a la obediencia Exactamente Dice, ¿Podremos pues Entrar en aquel reposo O sea, ya sea que ya, ya no vivimos Ya estamos en el reposo Pero que sea en el reposo de Dios En el reposo de Dios, sí, amén porque como les decíamos ahorita de lo que nos dice Apocalipsis, vamos a ser juzgados por las obras, las que hicimos bien y mal. Y las que están mal. Así es. Pues tienen su consecuencia. Exacto, exacto. Entonces, así. para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. De desobediencia. Así es. Hagamos las cosas bien hechas y punto. Y alabemos al Señor por ello Amén Verso 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz <risa> Aleluya, fíjese lo que dice Porque la palabra, ¿qué? De Dios es viva y eficaz Ajá, ¿y qué más? Y más cortante que toda espada Espada de es dos filos Y penetra hasta partir el alma Y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos discierne y disierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Ay, es que, Tremendo. ¿Qué guardamos aquí en el corazoncito? Sí. Sube y sale por uh -huh. nuestra boca. Sí. ¿De dónde vienen las malas acciones? De pues aquí, mira, del corazón. Uh -huh. Suben a tu mente y salen por tu boca. Sí. Entonces, mi amado, mi amada, ¿Cómo no escuchar palabra de Dios? No Así podemos rechazarla. Es. No podemos. Porque es la que nos va a ayudar. Nos guía, nos capacita. A, a vivir ¿no? la vida que Dios sí quiere que vivamos. Sí, amén. ¿Para qué? Para que estemos con Él. Amén. Que estemos ¿Por obedientes. Porque es lo que necesitamos. Estar en Él, con Él. Y aquel día. Pues vamos estar a entrar en... a, la, a la gloria de Dios. Uh -huh. En lugar de, de entrar al, al, al lago de fuego, uh -huh. es preferible. ¿eh? Entonces, y sigue diciendo en el 13. En el 13 nos dice de esta manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ajá. Fíjense, nada más lo que nos está diciendo. ¿eh? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En su presencia. Antes y, bien todas las cosas Están desnudas y abiertas A los ojos de aquel Quien tenemos para dar cuenta A quien tenemos por dar cuenta <ríe> Miren Así es así Quizás es. nos pongamos muy buenas Garritas nosotros aquí Pero delante del señor estamos. No, desnudos. no hay No hay no hay nada Para él no hay ningún Por pues eso Adán no, no, no te van ropa No pero la desobediencia los hizo veces que estaban desnudos. Sí. Y les dice el Señor, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Pues yo sabía que, que estabas desnudo, pues yo, yo te hice. Sí, claro, claro. Oh, ay, santo Dios, ¿te das cuenta? Ay, delante ¿Cómo? del Señor... Esta ropa no, no, no nos tapan. No, pues no. Menos con hojitas, no, pues olvídate, pues no. No, no, no. No, no. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien nos creó. ¿Qué pudiéramos ¿Qué hacer? Uh -huh. A la contraria. A quien tenemos que dar cuenta. Y ahora. Vamos a regresarnos un poquito al capítulo 2. Ahí mismo en Hebreos. Sí. Y dice muy bien lo que nos dice que Vamos a ver cuatro artículos Sí. Es de una salvación tan grande. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia... Despacito. Es necesario, Que Por tanto, es necesario. Que con, que con más, más diligencia? ¿Qué cosa? Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Fíjate lo que se está diciendo uh -huh. Porque Por tanto, es necesario Es necesario, mi amada Es necesario, mi amado Muy importante Que con más diligencia O sea, con más atención uh -huh. con, con más, más ganas, con, con más entusiasmo Con, con más con, inteligencia por eso tenemos que enseñarnos A predicar con la palabra de Dios Amén Precisamente por eso Y, y yo le sugiero a todos los siervos de Dios Sobre todo a los que predican uh -huh. Con el teléfono y la, tableto, la tableta Que mejor les salen con la Biblia en la, la mano Que usen la Biblia, usen la palabra Para Amén. que les puedan decir, mira, aquí Aquí dice Amén. Papelito habla, ¿Qué dice aquí el papelito ese Para el que está hecho la, la, la, la Sagrada Escritura uh -huh, Así es para, ah, que, para que todos Gloria, podamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir y sigue sí, diciendo se... ah, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución qué tremendo a ahora al despacito <ríe> porque si la palabra dicha por medio de los ángeles Porque fue la palabra fue de firme. Que por medio de los ángeles Ey, aguas, ¿eh? No hace que te esté ahorita un ángel Y no te estás dando cuenta uh -huh. O un angelita Ok Fue firme Fue firme y... Y... Uh -huh. por eso Tenemos que predicar con firmeza, mi amado sí, Tenemos amén, que predicar amén. con firmeza, mi amada Tenemos que usar la palabra de Dios Con firmeza y dice... Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, premio o pago. Uh -huh. Uh -huh. Aquí vamos a recibir conforme lo que hemos hablado, dicho y, y actuado y sí. todo lo demás. Sí. Entonces, ¿valdrá la pena poner cuidado y poner atención? Sí. Mire, yo, yo quiero que esa reflexión es la verdad. Ahí van a estar guardaditas en, sí, en, ahí ahí están, en Facebook y en YouTube y, y, y en Twitter. y ahí, ahí, ahí van a estar. Pero, ¿sabes qué? Algo que es bien importante: tienes que compartirla. Uh -huh. Compártelas, por favor. Si un, eh, si un favor te voy a pedir, es comparte. Uh -huh. no, no me pongas que, que te gusta. No, compártela mejor. Sí. Ya me, con, al compartirla ya me estás diciendo que te gustó. Exacto. ¿Por qué? Porque para mí es más importante que lo compartas. aquí que no me pongas que, que, que te gusta. Porque si pones nomás que te gustó, porque dice ahí que, que, que, que puedes poner la manita ahí. Eso no significa que ya lo viste. Y no significa que ya la compartiste.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 ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? O sea, está confirmada por el Señor y luego por los que le, lo la oyeron. Los que lo oyeron. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y... Diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo Según su voluntad es, Según su voluntad No puedes enseñar a, a nadie en la que, que, que, que el Espíritu Santo Venga sobre él eh, Que pueda hablar en lenguas o, cual, o cualquier cosa semejante Dios da uh -huh. las cosas en el momento En el que Él quiere uh -huh. De acuerdo a sí, la entrega sí. uh -huh. de cada quien las manifestaciones del Señor son así es. por los que practican lo que se les enseña. Punto, así. Así, así de fácil, así de sencillo. Uh -huh. Así es, es. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que, por los que vieron, Uh -huh. testificando Dios testificando Dios testificando uh -huh. es Dios testificando si sí, juntamente con ellos juntamente con ellos con señales, con señales sí, prodigios sí. diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según sí, su, su, su voluntad sí, mi su amado verdad. mi amada como es importante que estemos en la palabra amén Así es. Que estemos en la palabra. Sí, amén. Que nos enseñemos a usarla, a leerla, a entenderla, a comprenderla, vivirla. Vivirla, amén. Así es. Entonces, por eso te digo, el me gusta, pues qué bueno que lo pongas me, me gusta. Uh -huh. Pero que lo compartas. Es lo que está diciendo aquí también. Sí, sí. ¿Por qué? Por los que lo oyeron y testificaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que testificar. Cuando tú compartes, uh -huh. estás tes testificando ya. Así es. Estás haciendo la, la, la, la labor del Señor. No me estás haciendo a mí el favor, aunque yo te lo pido de favor, que lo hagas, ¿no? Pero... Uh -huh. Estás haciendo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Así Cuando no sabes compartir, pues no sabes lo que estás haciendo. Uh -huh. El puro me gusta no es suficiente. No sirve de mucho. Los me gustas sirven para otras cosas. Sobre todo por los que tienen los planes de, de uh -huh. ganar dinero eh, en esas páginas sociales. Yo no tengo eso. No me interesa hacer eso. Yo prefiero que me compartas un video que, que te está gustando Por el mensaje que está en él No que si mi mujer está muy guapa O que yo estoy muy guapo eh, Olvídate Eso, eso, no, no. No, eso no. es vano, eso, eso no sirve Lo que sí es importante Es lo que sale de nuestras bocas Por lo que leemos Y por lo que discernimos en cuanto a la palabra de Dios. Hoy uh -huh. disertamos. Así es. Entonces, mi amada, mi amado. Esto es lo importante lo importante. Que entendamos. Y como dice aquí en el, en el verso 2. Porque si la palabra dice, Porque si la palabra dice... Por medio de los ángeles. Uh -huh. Fue firme. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Uh -huh. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así Porque es. la salvación viene de parte del Señor. De parte del Señor. ¿Cómo obtenemos la salvación? Pues bien fácil. No es complicado. No, no, no. Eh, eh. Me voy a decir el Señor reconozco que he pecado. Ajá. Uh -huh. Puedes decírselo tú, con toda verdad y con toda sinceridad. Señor, reconozco que he pecado. Uh -huh. Reconozco mis errores. Reconozco que no he hecho lo correcto. Lo no reconozco, Señor. Así es. Ven a mi vida. Cámbiame. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Cambia mi forma de hablar. Aún incluso hasta mi forma de escuchar. Guíame tú, Señor, con tu amor y con tu poder. Porque a partir de ese instante, de este momento, yo, Señor, te entrego mi vida para que tú la moldees. Amén, así es. Como el alfarero cuando agarra ahí el montón de... Amén. De esa masa De, de, de, de esa tierra oh, de, sí, de, de ese material de Ese, bar. ese barro Y va creando Una vasija Muy útil Así es Aunque tiene que pasar por fuego Para hornearla hornea Señor Amén Amén. Bajo tu dirección, bajo Aleluya. tu cuidado, bajo tu protección, sí, Señor. Y hágase su voluntad en mi vida. Amén. Amén. Así es. Por la gloria del Padre en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga. Alabado y glorificado sea el nombre Vamos de a continuar reflexionando. Y lo menos que puedes hacer es compartir. Uh -huh. Quédate con lo que tengas que quedar tú y compártelo con otro. Y deja que Dios use tu vida por compartir Amén. palabra de Dios. Así es, como nos dice ahí en, en, en el 737, 7. por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Amén. sino abre tu corazón y recibe al Señor Jesús en tu vida, y el Señor hace grandes maravillas, grandes maravillas, así de que compártelo, comparte este video y el Señor te... Bendice grandemente, grandemente. Así es que gracias por este tiempo que, que nos De has déjame permitido. Déjame decir otra cosita más. Es maravilloso poder estar siempre con tu pareja. Bueno, los que están vivos todavía, ¿verdad? Uh -huh. Desde que ya perdieron a su marido o a su mujer, pues bueno, ya, ya, no, ya no pueden hacer nada, ¿no? Pero, Así es. Pero los es que estamos vivos así, que estamos todavía como pareja, como matrimonio. Amén, amén. No tanto como una pareja, sino como matrimonio. Como matrimonio. Como sí. matrimonio. En que día a día nos podemos amar y querer. Y más amén, por estar amén, en amén. el Señor. Así es, claro. Y por culpa de esta de mujer. Aquí estoy yo? yo. No porque de ella onda. me haya tenido. Sino porque ha ella... sido la voluntad del Señor Que estemos los dos Compartiendo La palabra del Señor y, y, y hasta aquí el Señor Ha sido con nosotros y Le damos la honra y la gloria Y la alabanza al Señor Porque Él es grande y maravilloso Y nada imposible hay para Él Así es, entonces Dejen que Dios Así les es. diga sus vidas Amense como pareja Quiéranse Amén, amén, así es. Y si ya no la tienes, pues recuerda lo más hermoso que pudieron vivir. Y busca el Señor. Pero busquen, eh, busca el Señor. Pero busquen del Señor. El Señor el es su sí mejor es. refugio. Amén. Cuando ya no la tenemos a ella o a Él, el Señor sí. es tu, tu mejor compañero. Es lo mejor que podemos tener. Amén, así es. Bendiciones. Bendiciones para todos. Un abrazo. Les amamos en el amor del Señor. Y nos vemos. En el siguiente video. En el video. próximo video. Y que la bendición del Altísimo llene. Amén. Llene, sus, llene vidas sus vidas. De tal forma, de tal manera. Que el Señor los cura. Que les dé la mal. bendición, la sanidad. Y que Así les es. dé lo que a ustedes les haga falta. Amén, amén. Y por sobre todo, el deseo de una superación espiritual abundante, millonaria. Que valga mucho. Por lo que está dentro Amén. de ti. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dios les bendiga.